Cambiamos de tema de información. De acuerdo a datos, el Centro Internacional de la Quinoa asegura que el país percibió esta gestión 100 millones de dólares por la exportación del grano de oro. y otros países que también están interesados en el Caribe de Aos. Para el Centro Internacional de la Quinoa, SIC, esta gestión ha sido excepcional, porque más de 2.000 toneladas de producto con valor agregado han sido exportados, de las que 400 toneladas fueron para el mercado interno, lo que ha permitido obtener importantes ingresos. Mire, eh... Tenemos más de 15 empresas habilitadas para exportar, que no. Eh, cada empresa independientemente está trabajando ya en volúmenes de exportación. Esperemos de que enero ya sean las próximas empresas que puedan exportar y confiamos de que en 2019. ...muchas más empresas van a estar en ese ritmo. Recordemos que para septiembre del año pasado... ...el país había exportado 25 mil toneladas de quinoa... ...al mercado internacional... ...para esta gestión al mismo periodo... ...se llegó a las 27 mil toneladas vendidas... ...incrementando en un 10%. 2018 ha sido un año muy importante... ...para, para el tema de la quinoa... Eh, ...según los datos oficiales... ...ya al mes de noviembre... ...ya cesando diciembre... Nuestras exportaciones han llegado a los 33 mil eh, toneladas, el cual es un dato muy importante para nuestro país. Las proyecciones para el 2019 son superar de manera importante las exportaciones con la incursión al mercado de China, Haití y Colombia, además que países del Caribe mostraron su interés por el grano boliviano. Hemos recibido la visita de muchos países, ¿no? Entre las principales tenemos, eh, eh, por ejemplo, países del Caribe que están muy interesados en el tema de la quinoa, países vecinos como Colombia también que están muy interesados en lo que es eh, la compra de nuestra quinoa. Seguro que en el año 2019 vamos a tener sorpresas y... Y el interés de nuevos países. El director del Centro Internacional Edgar Solís informó que Bolivia prevé realizar una segunda exportación de grano a la China para enero del 2019, ya que son bastantes las empresas inscritas y aptas para realizar la venta al país asiático.